Bien, en este vídeo vamos a terminar de estudiar los elementos de diseño de la memoria virtual En particular voy a hablar de la política de extracción, la política de reemplazo que hace de las escrituras es decir los fallos de caché y la perdón de memoria virtual y la integración con la caché. entonces la política de extracción hace referencia a cuando hay que llevar una información un, una página de la zona de intercambio del disco duro a un determinado marco de página, eh, pues, ¿cuál debo hacer? ¿Cuál debo extraer? Pues, en realidad, los procesos que estamos ejecutando o los datos que vamos a utilizar pueden ser muy grandes. Entonces, todos ellos se dividen en páginas, de tal manera que cuando vamos a utilizar un determinado dato o un determinado programa, no se lleva completo ese programa o ese dato a la memoria física, sino que se lleva solamente la página correspondiente que se va a utilizar, lo que se llama paginación por demanda. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender a la primera. Supongamos que yo he escrito un libro de mil páginas y lo tengo en Word, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que en el Word abro mi fichero, mi libro de mil páginas. Este libro de mil páginas supongo que ocupará mucho espacio, de tal manera que albergará o estará ubicado en de determinadas páginas. Entonces... ¿Cuáles son las páginas que se llevan a un marco correspondiente en la memoria física? Solo aquellas que voy a utilizar. Entonces, como el documento se carga en la página 1, se cargará solamente la primera página, no página de documento, ¿vale? sino me refiero a página de memoria virtual. La primera página que alberga ese inicio del documento se cargará. Si yo ahora de repente pego un salto aleatorio y quiero ver qué ocurre en la página 732 esa página no se habrá cargado. Por lo tanto, el ordenador, la unidad de gestión de memoria virtual MMU, debe cargar la página correspondiente a esa parte del documento que quiero leer. Por eso a veces cuando hacemos un salto, digamos, lejano a, a zonas alejadas de la posición actual, tarda un poquito el ordenador en, en reaccionar, porque la paginación es por demanda. Solamente se cargan las páginas, que se están utilizando exactamente en ese momento, ¿vale? Y otras páginas del mismo fichero, ¿vale? de, digamos de la misma estructura de datos o del mismo programa, pues se cargarán más adelante si son necesarias. En vez de hablar de un dato, imaginemos que es un programa, un programa muy grande. Un programa muy grande. Recuerda que son instrucciones que se van ejecutando secuencialmente. Por lo tanto, las instrucciones vecinas estarán ubicadas en la misma página. Pero si de repente hay un salto a una subrutina que está ubicada muy lejos de la posición actual, seguramente eso se, digamos, le corresponda a una página diferente. Entonces, en ese caso, se cargaría la página correspondiente a esa subrutina. Por lo tanto, cuando nos alejamos de la posición actual, en los saltos incondicionales de la instrucción J o de HAL, normalmente suele haber fallos de página. ¿vale? porque estamos muy lejos. Sin embargo, en los saltos de ramificación tipo BEC, como son relativos a la posición actual, al valor del contador del programa PC, son normalmente saltos cercanos que van a suponer aciertos de página. ¿vale? De tal manera que veis que las cosas están relacionadas. Bien, eh, ah, bueno, quería comentar una cosa que muy importante, que me dejaba aquí abajo, y es eh, como realmente... Eh, yo cuando utilizo datos o programas, se deben cargar en la memoria principal. Claro, la memoria principal, la memoria RAM, tiene una limitación. Ahora mismo estamos hablando de 4 GB, 8, 16, incluso 24 GB de memoria, que es mucho, pero si yo tengo muchos programas abiertos a la vez, pues ya supone un cierto problema. ¿no? Entonces, como yo realmente utilizo la memoria principal más el disco duro, una parte del disco duro, podría ocurrir que este famoso fichero de Word que decía yo antes, o este programa tan grande que voy a ejecutar, globalmente ocupara más que toda la memoria principal. ¿Cómo es posible? Pues porque realmente no se carga al 100% en la memoria principal en un momento dado, sino que solo se cargan las páginas que nos interesan, las páginas por demanda. Ahora sí. Bien, el eh, siguiente elemento de diseño de interés es el reemplazo, ¿vale? Como vimos también el otro día, eh, había una política de ubicación totalmente asociativa, con lo cual una página que se carga en un marco puede ubicarse en cualquier marco, ¿vale? De todos los posibles, ¿cuál reemplazo? ¿Cuál, cuál machaco? ¿Cuál borro? Pues normalmente se hace como en la caché, se suele utilizar una política LRU del de menos reciente, por lo tanto, habrá que llevar la cuenta de cuáles son los marcos más recientes y los menos recientes, es decir, utilizar bits de uso que se tienen que actualizar en todos los accesos a la memoria. De tal manera que el marco menos reciente, el que hace más tiempo que no se ha utilizado en nuestro programa, ese es el que sería modificado, se llevaría ahí el dato que viene del disco duro a ese marco de la memoria física, de la memoria principal. Aquí, bueno, habría dos posibles opciones. Claro, como hemos indicado, que vamos a tener muchos programas a la vez cargados en nuestra memoria física, ¿vale? utilizando distintos, distintas direcciones de, virtuales. La idea es tener un reemplazo general en el cual eh, yo, al llevar una página de un determinado proceso a la memoria física, ese marco, en el caso general, podría pertenecer a cualquier proceso que estuviera activo. Mientras que la otra opción es que hubiera un reemplazo individual. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llevamos un marco, perdón, cuando llevamos una página de un proceso a un marco, debe ser del mismo proceso, ¿vale? De tal manera que eh, un proceso solo se sustituye a sí mismo, ¿vale? ¿Cuál es, cuál es pues, digamos, la diferencia con el caso anterior? El caso anterior es que eh, se sustituye cualquier proceso que lleve más tiempo sin ser utilizado. Con lo cual, si de repente hay un proceso muy activo, que coge, la, que coge, coge carrerilla, digamos, podría ir expulsando, en el caso de reemplazo general, podría ir expulsando la memoria física a otros procesos que sean más lentos o que no se hayan utilizado recientemente. ¿vale? Para evitar esto, que un proceso evacúe a los demás, se podría utilizar el, el reemplazo individual, de ¿vale? tal manera que cada proceso tendría sus, o sea, los marcos de, de determinados procesos, digamos, estarían a salvo, solo se podrían evacuar por marcos de otro, o sea, del mismo proceso, o bien porque el proceso, digamos, queda ya inactivo y se expulsan todos. Respecto a qué hace las escrituras, bueno, el caso de un fallo de página es cuando buscamos Hacemos la traducción de dirección virtual a dirección física y resulta que el vídeo va es cero, lo cual indica que esa página virtual no está en la memoria principal, está en el disco duro. Pero ya os adelanto que los discos duros son muchísimo más lentos que la memoria principal. Estamos hablando de millones de ciclos de reloj. Aquí, si lo comparamos en el caso de caché y memoria principal, obviamente la memoria principal es más lenta que caché, pero ahora... Memoria principal y disco duro, el disco duro es mucho más lento que la memoria principal comparando la memoria principal con la caché. Por lo tanto, un fallo es catastrófico. Hay que intentar minimizarlo. Para ello, se elige el tamaño de página lo suficientemente grande, de varias decenas de kilobytes, de, más o menos, para intentar eh, reducir este efecto, intentar eh, garantizar que la mayor parte de las veces tengamos un acierto. ¿Vale? También se suelen utilizar eh, técnicas de tipo asociativo, hemos indicado antes que, que la función de correspondencia es totalmente asociativa, que era la que permitía reducir el número de fallos en el caso de la caché y aquí en el caso de memoria eh, virtual también. Y luego qué hacer en el caso de una escritura, ¿vale? se escribe en un, en un marco que está cargado ya en la memoria física. Claro, recordad que la página está cargada en un marco de memoria física, pero luego cuando haya que evacuar esta página y devolverla al disco duro, lo que permanezca en el disco duro debe coincidir con lo que había en la memoria física. Por lo tanto, tendríamos otra vez que elegir entre write-through o escritura inmediata para que hubiera coherencia o consistencia entre memoria principal y disco duro, o bien una escritura retardada o write-back en la cual... Eh, solo se escribiría en el nivel superior la memoria principal y solamente en el caso de borrado de ese marco, en la memoria física, se escribiría en el disco duro. Bueno, pues en este caso, para evitar escrituras innecesarias en el disco duro, se suele utilizar solamente la estrategia write back de escritura retardada. Por lo tanto, necesitaríamos un bit de suciedad, un bit de, de, de modificación, como he indicado en un vídeo anterior. Ya para terminar, eh, me gustaría mencionar que la memoria virtual se integra con la memoria caché y hay dos posibilidades. En este esquema tengo a la izquierda el procesador, que emite direcciones lógicas o direcciones virtuales. A la derecha tengo la memoria principal, que recibe direcciones físicas. ¿vale? Y entre medias está la unidad de gestión de memoria, que recibe una dirección virtual y genera la dirección física correspondiente a la memoria eh, principal. Bien, la caché dónde está en todo este proceso? Pues puede estar antes de realizar la traducción o después de realizar la traducción de la dirección, ¿vale? En el caso superior, la dirección que publica el procesador es la dirección virtual. Esa dirección va a la vez a la MMU y a la memoria caché, ¿vale? Que esta memoria caché debe gestionar direcciones virtuales más grandes de lo normal si esta caché ya tiene el dato buscado pues entonces el dato pues eh, diría di iría directamente al procesador en el caso de un acierto de caché vale pero eh, si es un fallo de caché entonces ya la unidad de gestión de memoria eh, busca el dato eh, o bien en la memoria principal si fuera un acierto de página o bien en el disco duro si fuera un fallo de página. Por lo tanto, en el sistema de arriba, primero gestionamos la caché, que puede ser el acierto de caché o fallo de caché, y después habría un acierto de página o un fallo de página. En el sistema inferior, tenemos la caché después de realizar la traducción. Por lo tanto, recibe la dirección física después de la traducción que ha realizado la NMU. Por lo tanto... El, la MMU recibe la dirección lógica, esa dirección lógica eh, se convierte en dirección física y esa dirección física se busca a la vez en la memoria caché, que puede dar acierto o fallo, ¿vale? Y esto se produce después de haber sabido si tengo acierto de página o después de página, ¿vale? Por lo tanto, digamos aquí el orden de los factores es importante. Eh, veremos algunos ejemplos, sobre todo en el último vídeo del tema, cuando hable de TLB, en el cual voy a trabajar con este sistema, ¿vale? un sistema donde el primer nivel va a ser el sistema de memoria virtual que indica si hay acierto de página o fallo de página y va a, va a estar seguido por la caché que me indicaba si hay acierto de caché o fallo de caché. Y bien, hasta aquí el vídeo que estudiaba los elementos de diseño de la memoria virtual.